12.56 minutos del mediodía. De inmediato nos trasladamos al Estado Táchira... ...para escuchar palabras del gobernador del Estado Apure. Primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela... ...hermano Freddy Bernal, gobernador del Estado Táchira. Camaradas, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas... ...de la Dirección Nacional del Partido, de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido... ...de las diputados y diputadas a la Asamblea Nacional... ...hermanos, compañeros y compañeras del Estado Táchira... ...del siempre digno, siempre patriota... ...siempre luchador Estado Táchira, el pueblo del Táchira... ...estamos aquí cuatro años después... ...hace cuatro años y un día estuvimos aquí mismo... ...en el concierto por la paz respondiendo... ...al concierto de la guerra... ...que estaba del otro lado de la frontera... ...estuvimos todos... ...le recordaba... ...ahora... ...a Jason... ...que ese 22... ...Diosdado cantó rock and roll aquí mismo... ...con la misma gente y bailó también... ...ahí lo hicimos... ...y ese día... ...corrían ya... ...y ese día ya había la atención... ...un grupo de camaradas... ...de la dirección nacional, del gobierno... ...habían venido ya aquí... ...para prepararnos para el combate que se avecinaba el día siguiente... ...y el día siguiente batallamos en este puente, en el Simón Bolívar... ...en Ureña... ...allí se combatió todo ese día... La pretensión de los imperialistas, la pretensión de sus lacayos, del grupo de Lima, que hasta se vinieron varios presidentes para el lado de Cúcuta para presenciar lo que iba a ser la invasión de Venezuela y lo que iba a ser la entrada triunfal de la oligarquía y el imperialismo y de sus lacayos acá a Venezuela. Pero se encontraron de frente, hermanos y hermanas, con este pueblo digno, este pueblo unido, este pueblo consciente, que es el pueblo de Venezuela. Y la vanguardia del pueblo de Venezuela ese día que estuvo representado aquí por gente de Apure, por gente de Caracas, por gente de Mérida, de cojede de todo el país, la vanguardia de ese pueblo ese día fue el pueblo tachirense, ...que por miles y miles, que por miles y miles combatieron, lucharon y pusieron el pellejo por delante. Porque así es que se gana cuando el imperialismo, cuando la oligarquía agrede a nuestros pueblos... ...es la convicción, es la moral superior, es la unidad, es la conciencia, la organización la fuerza material del pueblo, la que los derrota siempre en la calle. Así nos lo enseñó el comandante Chávez, así lo seguimos haciendo con nuestro hermano el presidente Nicolás Maduro al frente. Y tenemos que decir cuatro años después, cuatro años después, acá mismo, en el puente Atanasio Girardot, acá en Tiendita, qué bueno, qué bueno que hay una situación distinta. Ya no están los lacayos, los superlacayos imperialistas al lado. Hoy está otro gobierno que ha abierto las puertas para que cooperemos, para que trabajemos juntos. Con diferencias y coincidencias, sí, pero con voluntad de construir juntos y de aportar a la unión latinoamericana y caribeña y a fortalecer, como lo dijo Bolívar, a esta patria americana. Así que cuatro años después, hermanos y hermanas, lo que tenemos que decir es ratificar el compromiso de hace cuatro años, el compromiso del 23 de febrero de 2019, el compromiso de luchar hasta la vida para defender la patria, de luchar hasta la vida para defender el proyecto nacional Simón Bolívar, de poner todo en el asador para construir el proyecto y la patria que soñaron Bolívar y Chávez. Así que hermanos y hermanas, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir construyendo esta patria hermosa y vamos a seguir venciendo. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Como aquel día, le leales siempre! Un abrazo hermanos y hermanas, muchas gracias. ¡Que viva nuestro gobernador de Apure! Bien, señores, llegó el momento ahora de hacerle honor a quien honor merece. Vamos a hacer una entrega de reconocimientos que traen nuestros diputados de la Asamblea Nacional Bolivariana. ¡Saludos! Bueno, para reconocer a esos hombres y mujeres que estuvieron allí con un uniforme al lado de los civiles, codo a codo, hace cuatro años, cantando la victoria de este impresionazo, impresionante acto. Mayor General Castillo Rengifo, quien era el comandante de la 21 Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano, actual comandante de la Red y los Andes. Ustedes ven allí la entrega de reconocimientos a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que expusieron su vida hace cuatro años, en aquella madrugada y toda la jornada del 23 de febrero del año 2020. 19 ...en el intento de invasión, y no solamente militares, sino también civiles. Recuerden ustedes que fue la unidad cívico-militar la que garantizó la victoria. ¿Qué ocurrió? Bueno, Estados Unidos, el 23 de enero, había autoproclamado a Juan Guaidó... ...como supuesto presidente interino de Venezuela, de forma irrita e ilegal. Y de inmediato se activaron todos los protocolos de arrodillamiento, el servilismo... ...de muchos presidentes y dirigentes de Latinoamérica y el mundo a la Casa Blanca. Donald Trump dio la orden, hay que atacar a Venezuela. Y amenizaron todo lo que era la amenaza, todo lo que era la intención de incursionar en nuestro territorio con un concierto organizado por Branson y compañía, donde se reunieron casi 40 artistas de talla internacional. Invirtieron más de 70 millones de dólares entre logística, boletería y el pago a los artistas. Y además, recabaron solo 2.6 millones de dólares que fueron a parar a las cuentas de Juan Guaidó y compañía. Un día después en toda la frontera colombo-venezolana, con el apoyo no solamente de la Casa Blanca, sino que además de Iván Duque, que prestó su territorio para lo peor, de Sebastián Piñera, presidente chileno, que acompañó esta aventura, y de Mario Abdo Benítez, mandatario paraguayo todavía en la actualidad, que buscó acelerar el proceso de invasión. Ocho camiones se apostaron entre Ureña y San Antonio del Táchira, del lado colombiano por supuesto, buscando incursionar en nuestra geografía. Y se toparon nada más y nada menos con ese pueblo que hoy, cuatro años más tarde, está de forma inexpugnable defendiendo nuestra soberanía, defendiendo el derecho a la paz de nuestro pueblo. Ellos eran soldados. Ellos eran mercenarios, ellos eran guarimberos, estaban armados, tenían explosivos, tenían bombas Molotov. Y del otro lado, un pueblo desarmado, en armas de fuego, pero armado de valor, de conciencia, de espiritualidad, de coraje, y fueron derrotados. Ellos eran más, pero... Pudo de igual manera la determinación, así como en la batalla de la victoria, así como en Carabobo, así como en Pichincha, en Bomboná, en todas las batallas que nos garantizaron la primera, segunda y tercera república, el pueblo se apostó junto a su fuerza armada para defender el legado bolivariano, el legado del padre de la patria y allí... Al unísono se escuchó el grito, leales siempre, traidores nunca, cuando parecía que ya tenían tomado un trecho del puente internacional Simón Bolívar entre San Antonio del Táchira y Cúcuta, cuando parecía que ya Ureña había cedido apareció el poder popular, apareció el pueblo armado, el pueblo con piedras, el pueblo con botellas, el pueblo con consignas, con el himno nacional para repeler el ataque invasor. Y dejar claro, Venezuela es un territorio libre, soberano, independiente, y no podrá imperio alguno soslayarlo jamás, ni mancillar nuestra bandera, ni mucho menos humillar a nuestra gente, a nuestra ciudadanía. Es por ello que hoy, cuatro años más tarde, la Asamblea Nacional le rinde tributo. A cada uno de los soldados, a cada uno de los integrantes de la Fuerza Armada y del Poder Popular que ese día expusieron su vida para la defensa de la patria, que ese día priorizaron la defensa de la soberanía por encima de su estabilidad personal y profesional. Aquella batalla que duró horas y que se decidió en un punto culminante cuando El supuestamente ellos poder, incendió Carlos, la... ...lo que era la llamada ayuda humanitaria, que no era otra cosa sino instrumento de guerra. Fue allí cuando apareció el poder popular emergiendo como un arma secreta, con su moral, con su dignidad... ...y hoy es reconocida con esta medalla de honor el trabajo incansable de la unidad cívico-militar-policial... ...y además quienes apostaron en ese momento a la revolución. Independientemente de su tinte político, lo que estaba en juego era la independencia y la soberanía... José Becerra Ávila, quien ocupaba el cargo del patrullero sí, sí, sí. guardacosta Serreta. Ahí está justamente el, el tresón de brazos del de presidente, del de vicepresidente de la Tolda Roja y además quien está al frente del bloque de diputados del bloque de la patria Diosdado Cabello Rondón entregando la medalla de honor a cada uno de los soldados a cada uno de los integrantes de aquella gran legión que quedará para la historia porque además un grupo de traidores estrelló dos unidades de la Guardia Nacional Bolivariana en el puente internacional Simón Bolívar en el amanecer de ese 23 de febrero para abrirle la puerta a la conspiración y fueron corriendo a Cúcuta y le dijeron presidente Juan Guaidó aquí estamos y se arrodillaron a los intereses imperiales por riquezas, por sabotaje, por supuestamente una mejor calidad de vida. ¿Y qué recibieron? Bueno, hoy fueron, son tratados como traidores. Y a los traidores no los quiere nadie, mientras que del lado venezolano está la gran memoria de quienes arroz, con arrojo, con valentía, con conciencia defendieron piedra en mano, consigna en mano, con el himno nacional, nuestro territorio, nuestra soberanía, nuestra independencia. Pero además hay que colocar en relieve qué estaba mandando Estados Unidos, qué envió Chile, qué puso Colombia en las fronteras, bueno, alambres. Pitos, artefactos explosivos, eh, además de eso, todo lo que era eh, la materia bélica para acelerar un golpe de Estado en Venezuela y al mismo tiempo una guerra civil. Los mismos que en el año 2017 incendiaron varias ciudades del país en plena Guarimba, los mismos que en 2014 se apegaron a Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma en el plan La Salida. Bueno, ellos fueron a Cúcuta y estaban cargados de odio, de... Toda la intención bélica contra nuestro pueblo de arrodillarse a los intereses imperiales y se toparon nada más y nada menos que con los comuneros, con las mujeres, con el pueblo organizado, con la juventud heroica. Que así como las diferentes batallas que garantizaron nuestra independencia hace 200 años, bueno, le brindaron una enorme alegría. Parecía que estaba cediendo terreno nuestra Fuerza Armada, porque del otro lado había metralla, del otro lado había bomba molotov, del otro lado estaba la Fuerza Armada colombiana con el apresto operacional al servicio de la invasión, pero nada más y nada menos se toparon con la valentía de los soldados nuestros, con la valentía de la mujer venezolana, del joven venezolano que sin dudarlo puso su pecho, colocó su consigna, colocó además su mente y su cuerpo al servicio de la defensa. Patriótica. No es poca cosa la batalla de los puentes, porque no solamente fue uno, el Simón Bolívar, fue también el Pedro María Ureña, exactamente ubicado a pocos kilómetros de la frontera colombo-venezolana, y que allí se apostaron cuatro camiones con supuesta ayuda humanitaria, que después dijeron, bueno, el régimen de Nicolás Maduro lo no incendió. No, el presidente constitucional simplemente ordenó la defensa y luego... ...de tergiversarlo, luego de la campaña mediática, luego de las mentiras, apareció una enorme verdad... ...y que dilucidó nada más y nada menos que una columna vertebral de la hegemonía mediática. El New York Times, que semana más tarde de aquel 23 de febrero del año 2019, cuando en la ONU se había mentido... ...cuando en diferentes plataformas internacionales se había llevado una verdad a medias tergiversada... ...el New York Times dijo, quien quemó la ayuda humanitaria fue... Un manifestante del lado colombiano y se pudo apreciar en el video cómo con una bomba molotov inició la llama, inició el fuego y se le cayó la mentira porque ellos se habían aferrado lamentablemente a la duda, a la tergiversación. Y ahí está la manera mágica, memorable y este abrazo sella sin lugar a duda un gran compromiso. Un amor con ese mismo amor, esa mujer, ese joven, ese miliciano, ese integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana defendió. ...lo que ocurría en nuestro territorio. Amor a nuestra patria, amor a nuestra bandera, amor a nuestra dignidad. Día también importante en la batalla de los puentes. Nos conectamos de inmediato con Táchira. El Partido Socialista estuvieron en vigilia permanente. Diosdado, aquí en aquella época no había ni agua para tomar... ...mucho menos baterías de baño. Y sin embargo, miles de los que están aquí... Estuvieron día y noche sin esperar nada a cambio. Sobreviviendo solo por el amor a la patria. Luego fue que se fue equipando esto y poniéndolo más o menos en algunas condiciones mínimas de supervivencia. Pero fue un mes. Los alcaldes les colocábamos guardias por día. Y los milicianos, hasta que se fue dando la fecha nefasta en la que ellos pretendían invadir el país. Ya sabemos lo que ocurrió, ya sabemos la valentía de este pueblo. Aquí tuvimos jóvenes como Mayerlin Arias, o como Robexa, o como Diomar, o como Grecia, o como otros y otras. Pero aquí estuvimos, por ejemplo, a Sonia Correa, que estaba embarazada de seis meses, hoy es alcaldesa. Pero el embarazo no fue un obstáculo para que estuviera aquí mismo, en esta zona de tiendita, ...arregando su vida y la de su hijo por nacer. Pero ¿qué estaba por encima de su hijo y de ella misma? La patria, la patria, la patria y triunfó la patria el 23 de febrero hace cuatro años. Hoy, compatriotas miembros de la Dirección Nacional del Partido... Amigos diputados y diputadas, hoy ha cambiado diametralmente la situación. Un esfuerzo inmenso del presidente Nicolás Maduro, ahora acompañado por el presidente Petro, ha hecho que esta zona, que era una zona de violencia, de guerra, de oscuridad, y donde no había esperanza, hoy haya comenzado a renovarse la esperanza. Aquí hace una semana, aquí mismo, hace una semana, el presidente Petro con el presidente Nicolás Maduro firmaron un acuerdo para seguir profundizando en el intercambio de productos y mercancías entre Colombia y Venezuela. Eso ni se imaginaba hace tres años. Pero ¿saben por qué se logró eso? Porque gracias a hombres y mujeres como ustedes, gracias a abuelos y abuelas, ...gracias a los milicianos... ...gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...que por estar General Solbarán... ...gracias a los que vinieron a apoyarnos como Jason... ...que vino de Mérida... ...gracias a ustedes... ...hoy tenemos paz... ...paz, paz, paz... ...la paz que logró el pueblo... ...en perfecta unidad cívico-militar... Diosdado ...me acaba de dar un regalo hermosísimo... ...una foto... ...pero no es una simple foto... ...no es cualquier foto... ...en la foto con dos símbolos... ...primero... ...el de un hombre aguerrido... ...que toda la vida nos claudicó... ...y que a pesar de su edad... ...ahí estuvo en el puente Simón Bolívar... ...no lo amilanaron los tiros... ...ni las molotó... ...ni la violencia... ...ahí estuvo... ...dando el ejemplo... ...como debe hacerlo cualquier revolucionario... ...que es predicar con el ejemplo... Uno honor y gloria... A Darío Vivas, héroe de la revolución bolivariana y socialista. Pero con Darío hay un símbolo, que es esta roca, 23 de febrero. Porque es que aquí el pueblo humilde, el pueblo humilde, se armó de valor con rocas, con rocas como esta. Y de esa manera, de esa manera, con una estrategia combinada de guerra híbrida, enfrentamos al imperio. Yo le decía Diosdado... Si Dios nos permite, cuando tengamos 85 años, podremos escribir algunas cosas que aún no se pueden decir. Y la gente entenderá entonces, dentro de 25 años más, cómo un pueblo humilde y sencillo logró derrotar nada más y nada menos que la estrategia del imperio más poderoso de la tierra. Así que mi camarada Diosdado, cada día, cada 4 de febrero tendremos que rememorar cada 23 de febrero, porque son otro día heroico, pues. cada 23 de febrero estamos obligados a rememorar esta fecha. Nosotros y los hijos de los hijos de nuestros hijos. Porque cuando hayan pasado 100 años y alguien pase por aquí y no logre entender la historia, debe haber un símbolo, hablaba yo con Diosado, de que vamos a ...colocar aquí unos artistas tachirenses, unos crea creadores... ...para que con los contenedores que movimos allí... ...hagamos el monumento a la resistencia de un pueblo... ...que venció el imperio norteamericano el 4 de febrero... Ese, ...ese 23 de febrero... ...porque cuando hayan pasado 100 años... ...los niños digan... ...¿y qué hacen esos contenedores allí? Tendrán que acercarse y ver... ...que 100 años atrás, aquí se jugó la historia de este país y quizás de América Latina. Así que bueno, compatriota de hojado, no hemos arado en el mar. Ha valido la pena el comandante Chávez. Ha valido la pena el esfuerzo del comandante Chávez, ha valido la pena. Sembró en nosotros. Ha valido la pena el esfuerzo de todo este pueblo. Y seguirá valiendo la pena, porque hemos demostrado que cuando el pueblo de Venezuela quiere y se enfoca en un objetivo, no existe imperio, no existe obstáculo, no existe amenaza que sea capaz de detener a un pueblo bravo como es el pueblo de Venezuela. Así que, compatriota, se abren las grandes alamedas, como lo decía Allende. Hablamos con el presidente Nicolás ahora de avanzar hacia la zona de integración colombo-venezolana, otra etapa, compleja, sí, compleja. Pero vamos hacia allá. Cada que toda esta sea una gran zona de intercambio de productos y mercancías, pero fundamentalmente de relaciones humanas. Porque lo que no puede volver a ocurrir es más nunca cerrarse la frontera y lo que no puede volver a ocurrir es que Colombia sea base para atacar a un país y para generar violencia en Venezuela. Hoy... ...compatrota Diosdado Cabello, hemos derrotado 200 años de traición de la burguesía colombiana hacia Venezuela... ...hay que decirlo, somos hermanos al pueblo, es verdad, somos hermanos del pueblo... ...pero esta burguesía de Santander hasta ahorita ha sido de ellos hacia nosotros traición... ...y de nosotros hacia ellos amor, gracias a Dios llegó el presidente Petro... ...y que tenga éxito en el gobierno... Porque el gobierno del presidente Petro será también la paz de Venezuela. Así que bueno, compatriota, solo decirle, yo me siento orgulloso y doy gracias a Dios y a la vida porque le ha permitido a uno estar en momentos estelares de la República. Y, nos, y me ha permitido que junto con ustedes hoy podamos levantar esos globos de la paz que eran inimaginables hace solo pocos años. Nos vienen nuevos retos, nuevas amenazas. No creamos que el imperio se quedó tranquilo, no. El imperio volverá contra nosotros una y otra y otra vez en mil modalidades. Y el imperio nos encontrará una y otra y otra vez para seguir triunfando. Nos viene una batalla, no menos difícil... ...la reelección presidencial... ...en el 2024... ...que necesitamos... ...unidad, unidad y unidad... ...que seamos capaces... ...de levantar las aspiraciones particulares y grupales... ...y poner encima... ...siempre la patria... ...la unidad del partido... ...la unidad de la revolución... ...y llenarnos de Bolívar... ...y llenarnos de Chávez... ...y cuando alguien quiera de fallecer... ...recuerde a Chávez... Y cuando alguien quiera dudar, recuerde a Chávez. Y cuando alguien está confundido, recuerde a Chávez. Y si siempre tenemos a Chávez y a Bolívar en nuestro corazón, será imposible que alguien nos pueda derrotar. Así que a ver, el de Ojado, siempre el Táchira lo recibirá con cariño, con amor, con agradecimiento, porque usted también estuvo con nosotros aquí en esta batalla. Antes y después de la batalla, cuando los momentos estaban difíciles, se propuso una reunión de dirección nacional, aquí en Ureña, y usted vino aquí una marcha, cuando esto estaba a punto de explotar, cuando esto era una, un hervidero, que nadie se hubiese atrevido a venir a marchar, porque era una zona de guerra, usted vino a marchar para decirnos, bueno, quizás me coñeten con ustedes, pero aquí estoy con ustedes, dando el ejemplo, como debe hacer todo revolucionario. Mi compatriota... Siempre habrá símbolos, este es el símbolo del 23 de febrero, que yo sé que ustedes lo lleven en su corazón, en su alma, en los tuétanos. Le quiero dar este pequeño presente, bueno, para que lo sumen a tantos recuerdos de esos días gloriosos que no deben olvidarse. Un marcador, por favor. Que dice hasta la victoria siempre, venceremos. Bueno, mi camarada, hoy más que discurso, era simplemente una reflexión, un conversatorio, porque aquí no vemos extraños, quienes estamos aquí los mismos de siempre, los de antes, los del 4, los del 23, y seguramente si hubiese una agresión dentro de un mes o dentro de 10 años, estaremos estos mismos hombres y mujeres con la misma capacidad, con el mismo amor, con la misma fuerza. ¡Que viva el Táchira! ¡Que viva el 23 de febrero! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! Y con ustedes, el compatriota Diosdado Cabello. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Thank Los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la ducha se enfría El tejedor de alegrías de Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. ¿cómo están? ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el Táchira! ¡Que viva Freddy! Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Le está pegando el sol? ¿Qué es eso para nosotros? ¿eh? Nos echaban plomo del otro lado. Y nadie se movió, que se va a estar moviendo la gente con el sol. Quiero saludar los compañeros, compañeras, amigos, amigas, aquí presentes. Compañeros, que bajé la sombrilla, dicen allá atrás. Denle un aplauso, pues. Quiero saludarlos con mucho afecto, compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana presente, los cuerpos policiales, a mi querido hermano Freddy Bernal, compañeros gobernadores, Piñate que está aquí de Apure, de Mérida, está Jason Guzmán, compañeros de la Dirección Nacional de, del Partido, de la JPSUV. Pero sobre todo, saludar con mucho afecto, ...al pueblo del Táchira... ...a ustedes compañeros y compañeras... ...aquí presentes... ...hoy hemos... ...hecho reconocimiento a algunos... ...hermanos y hermanas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...compañeros también... ...que lucharon aquí de la milicia... ...compañeros del... ...del Poder Popular... ...presente... ...y es recordar los hechos, ¿no?... ...porque Freddy hablaba que fueron... 20 días de, de acecho... De asedio. Pero yo creo que fueron un poco más, Freddy. Creo que fueron un poco más. Porque hoy reconocimos, por ejemplo, aquí está mi hermano Alessandrelo, Giuseppe Alessandrelo, diputado hoy, era comandante de la Armada en su momento. Pero ellos trataron, recuerden que no solo fue por aquí, por el Táchira, ellos días antes habían tratado con un supuesto barco de sismografía por allá. ...por Guyana... ...del Tamacuro, sí... ...y allá estaban nuestros valientes de la Armada Bolivariana... ...el Almirante Hernández estaba por aquí, fue reconocido... ...pero los compañeros que estaban con él... ...y se les puso un parado, no, inmediatamente no... ...que estaban explorando petróleo, petróleo... ...gas, el imperialismo, se vale de todo... ...para lograr sus objetivos... Y ese día no solo fue aquí en Táchira, recuerden que también fue en Bolívar, recuerden que también fue en, en el Zulia, recuerden que ellos trataron de moverse en Táchira por varios sitios, y todo tiene una razón de ser, todo tiene una razón de ser, la presencia de unos malos hijos de esta patria, de unos malos hijos e hijas de esta patria, que se prestan para que su propio suelo sea invadido, por fuerzas extranjeras. Y Freddy, tú mostrabas los símbolos. Nosotros debemos rendirle culto a nuestros símbolos. Darío Viva es un símbolo de esta batalla, pero también es de todas las victorias, Darío Viva. Aristóbulo Isturiz estaba en Bolívar. Estaba en Bolívar y los paramilitares querían entrar por allá, en Santelena y Guairén, intentaron secuestrarlo Aristóbulo. Pero también estaban los compañeros en Caracas marchando. Marchando también porque el pueblo salió en Caracas en defensa de la revolución. Me recordaba a Robexa que ella me preguntó... Capitán, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos para Caracas? Y yo le dije, no, quédense aquí en Táchira porque ustedes van a escribir la historia. Y la historia la está escribiendo este pueblo vencedor. Este pueblo que no se rindió ese día. Y Freddy sabe cuánto hablamos nosotros en esos momentos de batalla, ¿no? De cómo mantener la calma, de cómo acompañar a un pueblo que estaba decidido a vencer. Esta piedra es esa misma piedra que está ahí esta, que tengo yo en la mano. Me cuentan que Darío estaba se sentó en una en una en una cera y tenía la piedra en la mano descansando. Darío, de, de la batalla, pues, y tenía esta piedra en la mano. Y él se quedó con esa piedra. Le puso 23 de febrero y se la llevó a su oficina. El compañero Ángelo Rivas me la, re, me la obsequió, me la dio. Y me dio esa foto tan bonita que yo hoy se la regalo a un hermano de la vida que es Freddy Bernal. Porque Freddy no tenía la más mínima idea que lo iban a nombrar protector del Táchira lo nombraron protector del Táchira. Y tampoco tenía la más mínima idea que iba a ser protector del Táchira para ser el protagonista de la defensa de su, del pueblo que lo vio nacer, Freddy Bernal. Y se vino para acá y estuvo junto a ustedes. Y ahí vimos las caras de las mujeres cuando vemos la cocinera de la patria de esta compañera. Ahí estamos viendo la cara de la mujer venezolana. Ahí estamos viendo la cara de, de esa que no se rinde, de la que en la casa hace lo que tenga que hacer para defender a su familia. Cuando le hacemos reconocimiento al miliciano, le estamos haciendo reconocimiento a todos los milicianos de la patria. Y ese día ocurrió algo que el presidente ha llamado, porque nosotros hemos hablado constantemente de la unión cívico-militar. Aquí funcionó ese día la unión cívico-militar perfectamente, pero también funcionó, se tuvo un agregado, que fueron las fuerzas policiales, las fuerzas policiales, la Policía Nacional Bolivariana que se sumaron a la lucha junto a ustedes y vieron personas que vinieron de Caracas, personas que vinieron de Barinas que vinieron de Portuguesa, que vinieron de Apure, que vinieron de otros estados, de Trujillo, de Mérida, a defender su terruño, su suelo patrio. Y uno pensaba, del otro lado está el show, está la publicidad, están todas las cámaras. Es algo bien montado. El imperialismo se les está jugando para invadir a nuestra patria. Mandaron al títere de Almagro, al miserable de Almagro. Se valieron del miserable que gobernaba este, esta, este país, Iván Duque. Se valieron de Piñera, se valieron de Don Benítez. No se olviden, el presidente de Paraguay también vino a presenciar la invasión. Vino Helio Abrams, Macri, vinieron a presenciar cómo invadían a un suelo patrio que se respeta. Y ellos cometieron el error que ha cometido todos los enemigos de esta patria en más de 500 años. ¿Saben qué hicieron ellos? Subestimaron al pueblo. Subestimaron, te subestimaron a ti, muchachos. Te subestimaron a ti mujer, te subestimaron a ti compañero, compañera, nos subestimaron a todos. Pensaron ellos que nos iban a asustar. No saben de qué estamos hechos los venezolanos y las venezolanas. No tienen ni la más mínima idea de lo que somos nosotros capaces de hacer cuando se meten con nosotros, con las cosas que amamos, porque nosotros amamos la patria. Nosotros... No necesitamos adornos para decir que amamos esta patria porque la defendemos. Allá aquellos malos hijos que hoy andan por ahí divididos. Recuerden, todos se querían tomar la foto. Todos querían ir para allá, para el concierto de, del lado colombiano. Y querían tomarse la foto con sus artistas. Hasta un jefe de seguridad o uno de los de seguridad del presidente de Estados Unidos... Estaba allí en la tarima de allá y montó la seguridad del evento. Un empresario dijo que iban a recoger 100 millones de dólares para la resistencia. ¿Dónde está esa plata? Se la robaron como se robaron todo lo que le pusieron en sus manos. Esa gente intentó, pero con un fin y un propósito. Primero Estados Unidos buscaba apoderarse de nuestra patria. Yo lo he dicho en estos días, Estados Unidos no nos quiere comprar el petróleo. Estados Unidos nos quiere robar el petróleo, robárselo. Y no le importa si es a punta de pistola, con engaños, con estafas, quieren robarse nuestro petróleo. Y tenían acuerdos con esa oposición vendida, malos hijos de esta patria, para ellos entregarle los recursos naturales, no solo el petróleo, también el oro pero también entregarle el, el coltán, también entregarle el gas, también entregarle nuestras aguas al imperialismo. Pero Colombia... Freddy hablaba de la oligarquía colombiana. Yo dije, por eso es que yo me meto en rollo con, con ellos. Por Cooper Freddy. La oligarquía... ¿quién, ¿Quién gobernaba en Colombia? ¿En verdad era solo la oligarquía? No. Gobernaban los carteles de narcotráfico y del narcoparamilitarismo. Y ellos necesitaban esta vía libre. Para ellos poder sacar la droga que producen en Colombia y enviarla directamente... ...a los Estados Unidos, sin ningún tipo de problema, porque de lo contrario ellos tienen que ir por allá, por el otro lado, por el Pacífico... ...y se les dificulta mucho, necesitan una vía libre. El gobierno de transición, en teoría, del Bobo Longo, les iba a permitir eso, pero además le iba a permitir a los Estados Unidos llevarse todo el petróleo de Venezuela... Era una estrategia para ahogar a este pueblo. A ellos no les importan los venezolanos. Cuando hablaba el presidente de Estados Unidos, estoy preocupado por los venezolanos. Eso es mentira. Ellos no están preocupados por los venezolanos. Ellos están preocupados por la riqueza que tienen los venezolanos. Que tiene este suelo patrio. No por ningún venezolano. Porque Trump no es de aquí, de, de Rubio. Y ahora no es de Maracaibo. Ni tienen familia. Ellos no se preocupan por el venezolano, es una gran mentira. Y ese día Venezuela fue capaz de darle una lección. Mire, fue una operación de varios frentes de ellos. Y nosotros nos preparamos para defenderla, para defender nuestra patria. El presidente Nicolás Maduro, hermano del presidente Nicolás Maduro en Caracas, dirigiendo toda la, de toda la operación, dirección de mando, y los compañeros en los distintos frentes. A mí me llamó Freddy, que ahora sería Freddy, como a las 4 de la tarde, más o menos. Son las cosas que no podemos decir, pero las diremos algún día. Y yo le dije, dele. Y él, dele que son pasteles. Y le dimos, y vencimos. Y aquí está este pueblo de pie, y no se rindió. ¿Qué querían ellos? Que nosotros nos entregáramos. ¿Qué le pedían ellos al Táchira que se entregara? ¿El Táchira se iba a entregar? ¿Iba a ser una... una... una... cabecera de playa para ellos? ¡No! Eso no, no iba a ocurrir. Ahora, yo les voy a decir algo después de cuatro años. Aquí también jugó mucho la conciencia de alguna gente de oposición. Yo se lo comentaba a Freddy. Porque ellos intentaron alborotar el pueblo de San Antonio, de Ureña y lo lograron, pero nunca lograron lo que ellos esperaban porque hubo gente, inclusive opositora, que dijo, no, yo no puedo permitir que a mi patria la invadan eso no es mentira, yo he recibido mensajes de muchos y los recibí ese día, no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo que querían invadir este pueblo y hay sectores de la oposición que también aman a su patria y no lo iban a permitir. Y cuando vieron, más cuando vieron a aquella mujer que era capaz de irse uno por uno a llevarse soldados, a llevarle la comida a los soldados, el agua, la mitad de una arepa, la gente sentía que la razón estaba de este lado. Y montaron una, una gran estrategia comunicacional. Ustedes recuerdan aquel mal hijo de la patria que salió corriendo o salió en una camioneta de la Guardia Nacional eso montado y se llevó por delante a una reportera chilena que estuvo inclusive delicada de salud aquí en Venezuela y el gobierno de Chile de Piñera jamás y nunca preguntó por ella y era toda una operación montada para desmoralizar porque Juanito Limaña y su banda le aseguraron a los gringos que ellos tenían el 80% de la fuerza armada 80% de la fuerza armada Imposible, pero allá les creyeron eso. Y seguramente le dijeron que tenían el 90% de la población. Bueno, vergüenza tendría que darle si el 10% de la población fue capaz de vencer a ese 90% que ellos aseguraban que tenían. ¡Aplausos! Vergüenza debería darle. La historia, esto, estas actividades, hermanos y hermanas, compañeros Freddy, hay que recordarlas. Esta historia... Robexa tenemos que escribirla nosotros. No dejemos que ellos la escriban. Recuerden cómo le estaban escribiendo. ¿Se acuerdan cómo le estaban escribiendo? Que nosotros le metimos candela a los camiones de ayuda humanitaria. Eso fue lo primero que salió, ¿verdad? Esa es la historia que ellos iban a escribir. Nosotros dijimos desde el principio que nosotros no teníamos nada que ver, porque eso estaba el lado colombiano. Como a los seis meses comenzaron a creer a creer porque uno de los que se prestó para esa campaña mediática, creo que fue el New York Times, ¿verdad? Salió diciendo que quien había quemado los camiones habían sido ellos mismos. Luego el general, el compañero Rivero, Coronel Rivero, que estaba aquí en San Antonio, fue allá hasta los escombros y lo que había era pitos, clavos, cadenas. ¿Cuál era la ayuda humanitaria? No había ayuda humanitaria. Era un show. ...para tratar de entrar a nuestra patria. Miren, cuando el comandante Chávez nos dijo... ...que nadie se equivoque... ...hoy tenemos patria. Que nadie se equivoque, hoy tenemos patria. Yo puedo decir salvando todas las distancias. Yo puedo decir hoy salvando todas las distancias. Gracias al 23 de febrero... ...hoy tenemos patria. Tenemos patria libre, soberana, independiente... Gracias a ustedes, compañeros. Gracias a los jóvenes que pusieron su cara, su... Miren, uno escucha las historias. Aquí faltan algunos de, de los protagonistas. Aquí yo tenía a José David, estaba aquí mi hermano, estaba con Freddy. Y ese día no había comunicación y nos comunicábamos apenas por el teléfono. No sé por qué el teléfono de Omar Acedo, que estaba aquí también era el único que como que yo me podía comunicar con ellos. Entonces les decía, búscalo donde esté y me lo pasa, Porque nosotros, yo tuve que ir a Caracas, al día, ese día, pero luego regresamos. Porque miren, era una angustia de lo que podía pasarle a nuestro pueblo. No lo que le pasara a uno. Pero como Dios es grande y estoy convencido, cada día estoy más convencido que es chavista, no hubo ni un solo muerto. No hubo ni un solo muerto. Intentaron. Intentaron y no pudieron. Y salimos victoriosos y con nuestras fuerzas intactas. Intactas. Y con la moral a millón. De ahí en adelante, de esa fuerza moralizante, comenzó la revolución bolivariana a avanzar. Recuerden, nosotros tuvimos aquí 15... 16, 17, 18, perdón, mejor, 15, 15 no, sí, 15 también, 15, 16, 17, 18 y 19. Fuimos, este caballero que está aquí otra vez metiéndome el lío a mí, fuimos a, a atender a Juanito Alimaña, creo que fue el ¿qué día, el 22, ¿verdad? 22 de enero, y fuimos y nos reunimos. Y yo salí de esa reunión, inmediatamente llamé al presidente y me dijo, ¿qué pasó? Es un coco seco. Vacío, no hay nada aquí. Lo que hay es ambición. O sea, hay otra cosa, pero yo no la voy a decir aquí porque... Seca. Un coco seco. Esos no aman la patria. Son ambiciosos, ladrones, pillos de naturaleza, pillos. Hoy día, cuatro años después, nosotros seguimos teniendo patria. Cuatro años después, Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de la República. Cuatro años después, nosotros podemos pararnos donde sea y decirle, no pudieron ni podrán. Cuatro años después podemos repetirle al imperialismo norteamericano y a sus lacayos que Venezuela se respeta. Es lo único que, pedimo, que pedimos. Nosotros respetamos a todo el que haya que respetar. Pero respeten a nuestro país. Si el presidente de los Estados Unidos es presidente de ese país, aquí nosotros tenemos un presidente que se llama Nicolás Maduro Moro. Si allá tienen ellos su necesidad de petróleo, pero páguenlo. Páguelo pues, pero no te lo vas a llevar robado, no vale. No, no te lo... Bastante petróleo robado se llevaron aquí en 100 años. 100 años se lo robaron. Asfaltaron ellos allá en Nueva York, Washington, con asfalto venezolano, gratis. Gratis, se han robado todo y esperan seguir robándoselo. Para eso necesitan un títere aquí en Venezuela. Para eso necesitan un títere aquí en Venezuela. Bueno, ahí está muy sencillo, pues el panorama es claro. El comandante Chávez, en su última campaña, lo definió así con una frase: Los que quieran patria, los que quieran patria, así lo definió el comandante Chávez. Los que quieran entregarle al imperialismo la patria, ya saben lo que tienen que hacer. Ahora, si usted quiere para sus hijos, para ese niño que está aquí, que lo vi, que, está, que tenía aquí el niño, ahí está agachado, ¿eh? con sus Chávez en la mano. Si usted quiere para esos niños una patria libre, hay que seguir luchando. Si usted quiere para los niños que haya libertad en este país, hay que seguir luchando. Y dar la batalla nosotros, ustedes mujeres, nosotros hombres, mujeres y hombres juntos y unidos. Debemos dar esta batalla. A ellos les eh, no entienden lo que ocurre en Venezuela, ni lo van a entender. Y no se lo vamos a explicar tampoco. ¿Por qué? Porque ellos no saben jamás, mejor dicho, voy a explicarlo de otra manera, ellos solo se mueven por sus propios intereses. Nosotros nos movemos por la sangre que llevamos en nuestras venas. La que es la sangre de Bolívar, pero también es la de Sucre, que es la de Josefa Camejo, Juana Ramírez la Avanzadora, de Guaycaipuro. Es esa sangre que nos impide, nos impide rendirnos, nos impide rendirnos. Mire, el que quiera, hay un señor amigo, relativamente amigo nuestro, que se los ha dicho a ellos de muchas maneras, no intenten meterse con Venezuela. Porque se van a encontrar un pueblo para ustedes peor de lo que les resultó eh, Vietnam. Se los ha dicho de mil maneras y ellos creen que eso es un gesto de arrogancia. Arrogancia la de ellos que creyeron que nosotros nos íbamos a rendir. Arrogancia a la de ellos que creyendo que con un concierto nos iban a llamar para allá y después todos iban a ir a buscar a Nicolás para sacar a Nicolás de la presidencia. Arrogancia la de ellos de pensar que son los amos del mundo, nosotros humildemente solo pedimos respeto. Solo pedimos respeto. Que más nunca se meta aquí en los asuntos internos de Venezuela un presidente como, como Duque, o como Macri, o como Don Benítez, o Piñera, o un miserable como Almagro, o un Helio Abrams, o un Donald Trump, o un Biden, que no se meta nadie en nuestro país. Exigimos respeto. Hoy desde Táchira se le hace honor a la victoria, pero también a la historia. También a la historia. Escuchar de las voces de ustedes, cuatro años después, ese video que presentaron está extraordinario, Fred. Extraordinario. Y hay que difundirlo para que se sepa qué fue lo que verdaderamente ocurrió aquí, en este espacio, pero también lo que ocurrió un poco más allá o más allá. Sintámonos de verdad, sintámonos hermanos y hermanas, que hicimos por esta patria lo que la patria nos reclamaba, defenderla, lo que le reclama a cualquiera que la atesore en su corazón, que la tenga ahí sembrada en su corazón, defenderla. Ustedes podrán decirle mañana a sus nietos, a sus hijos, a sus bisnietos, los que lo tengan. Yo estuve ahí en los puentes y defendí la patria y no pasaron y no pasarán nunca jamás por esta tierra. Y qué diferencia tener hoy un gobernador bolivariano como Freddy Bernal. Yo le venía diciendo a Freddy, falta mucho. Miren, miren lo... ¿Ah? miren no ya la tiene el año pasado claro mira mira fíjense los, los lo que el daño que le hacen cuatro años de gobierno de la derecha a un pueblo siembran odio destruyen todo uno para rodar aquí en Táchira Dios su ayuda, ¿oyó? hoy día poco a poco, casi sin recursos, ahí va el Táchira avanzando, ahí va el Táchira próspero, ahí va el Táchira de paz, ahí va el, tá el Táchira de tranquilidad. Más nada, más nada. Y eso es gracias al gobernador, gracias al presidente Maduro, pero sobre todo gracias a ustedes que confiaron en la revolución bolivariana. Hermanos y hermanas, aquí nos seguiremos viendo cada año. Aquí nos seguiremos viendo cada año a recordar nuestra gran victoria, a recordar que el Táchira se respeta, a recordar que Venezuela se respeta, a recordar los mensajes de nuestro querido comandante Hugo Chávez sobre nuestra independencia y sobre la patria. Pero sobre todo, a recordar lo que decía el padre Bolívar, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre, ¡que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Freddy! ¡Que viva el Táchira! ¡Que viva el 23 de febrero! ¡Patria Muerte!